Y así nada más, un tallo creció, tan alto que el cielo tocó ¡Wow! FIFA y fufo. El tallo creció y el sol tocó FIFA, fidelito. Voy a escalar, ¡quiero diversión!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 a una triste arpa dorada, el gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó Y al mundo entero sacudió fi fo fima El trabajo de un gigante nunca termina fi fa dónde está mi desayuno? jum yum, yum!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 todos querían hablar con él FIFA, fufo Jack es un héroe e. a su madre, madre salvo FIFA, fidelito Pastel y leche para todos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 revisarlos bu bu. ahora no lloran ¿Cómo están? Bien, nos sentimos mucho mejor Gracias papitos por ayudarnos La, la, la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 y en su granja tenía un cerdo Ia ia o oh. Con su oinka aquí, con su oinca allá Oinka aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o oh. El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o oh.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 todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No No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 canción para el baño? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! yo sí, primero! Hay agua en todas partes En Latina estás Mira cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar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 Con pantalones sucios se acostó. Se quitó un zapato y el otro no. Little little dumpling hijo John. Little dumpling hijo John. Con pantalones sucios se acostó. Un zapato y el otro no. Diddle, diddle, dumpling, hijo John.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 Da miedo pero al final todo salió muy bien cierto <risa> y el lobo se fue y nunca más regresó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 Préstate, aprende a flotar como un barco lo harás Bien lo haces genial ¡Sí! Nada nada no debes respirar Mae agua, agua cuando subas podrás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 ¡Siguiendo mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír y reír y reír ¡Todos vienen a ayudar! Y comenzaron a llegar <risa> ¡No vemos un lobo! Nadia aldeano reclamó ¡Las ovejas están bien! ¿Por qué hiciste eso? ¡Fue una! Diversión, no es un delito, qué buenos son. <risas> Se ven muy asustados. <risas> Toda la noche lo planeó, lo planeó, lo planeó. Lo haré de nuevo, ya verán, y nadie lo impedirá. Y tan solo por diversión, diversión, diversión. Gritó un lobo.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 les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí!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 un cuadrado, un cuadrado, estoy en todos lados. Tengo cuatro lados, un cuadrado soy yo. Soy un ¡Gura! Parte. ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, ¿tú, y?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 ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos y Hicimos tareas Mí, dinos que sí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 Siete papas más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 Ojos, los más hermosos. La favorita eres tú. Muy especial, esa eres tú. Solo di.